detallito, los jabones son artesanales la Habitación que nos tocó a mí sin el, el cimiento del agua. Vamos a entrar. Y esta es la habitación. La luz, no sé dónde está la luz, creo que ya la vi. Bueno, horrible, tiene tres camotas y esta es la cabañita. Ahí está. Luciana, ventanas, tiene su techito de dos aguas, muy coquetón, tiene muchos detallitos así, bien pintaditos, el nombre del hotel, en las toallas y también en las cobijitas, tenemos vista a los jardines y este es el baño. Bastante bien, bastante amplio sus jaboncitos Tallitas La riegadera y, y bastante chévere Y la tallita Los jabones Son artesanales Y bien, esta es la habitación De nuestro hotelito La verdad es que bastante, bastante bien a ver, vamos a ver qué tan cómodas están las camas. ¡Ay! Súper cómodas, súper cómodas porque son como, como, como de espuma. Entonces están bien, bien chéveres.